En la antigua magia egipcia, la boca era el medio fundamental para materializar la magia. Articulando las palabras adecuadas, se cumplía la voluntad del usuario. De hecho, la palabra era conocimiento, que se plasmaba en las escrituras. Por ello, Toh, dios de ambos, también poseía un enorme poder mágico. El poder de la palabra era tal, que cuando Isis chantajeó al dios supremo Ra para conocer su verdadero nombre, fue capaz de dominarlo. En la práctica, este poder se ejecutaba mediante fórmulas e himnos reforzados con otros procedimientos mágicos. Pero, como veremos a continuación, el poder de la boca no acababa ahí.